Una plataforma de software libre que facilite y potencie este proceso de interconexión de la ciudadanía y que así ayude a crear ciudades sensibles, inteligentes y participativas donde todos los habitantes contribuyen a enfrentar los problemas y a aprovechar las oportunidades que se presenten para la ciudad.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 Citizens incrementa así la transparencia y la inclusividad de los procesos participativos y fortalece la confianza mutua entre los colectivos de la ciudad, ya que en todo momento se puede consultar el histórico de una entidad y verificar las actividades en que se implicó anteriormente. ¡Oye, oye! ¿Pero todas estas informaciones quién las mete? ¿El ayuntamiento? Son los propios ciudadanos y organizaciones quienes crean las informaciones para dar a conocer sus actividades y convocar a los interesados. Tú mismo podrías publicar la información si supieras de cualquier evento interesante que todavía no está en el sistema. Citizens provee de una agenda cívica abierta y apartidista que cualquiera puede utilizar. Por eso mismo, son los ciudadanos y sus colectivos los encargados de administrar el sistema, garantizando que se mantenga al servicio de todos. El ayuntamiento no debe ser nunca el administrador del sistema. Lo pueden utilizar tanto como quieran, pero siempre como invitados. ¿Y cuándo dice que va a estar esto funcionando? Tan pronto como podamos ponerlo en marcha. Estamos trabajando en su programación y esperamos empezar a usarlo pronto con vuestra ayuda. Tú puedes ayudarnos.